Así mire, con mi cafecito me pescan esta mañana de miércoles mitad de semana y nosotros más que listos con la información de los espectáculos como lo hacemos de lunes a viernes y siempre con lo último de lo que ocurre en el mundo de la farándula. Oiga, empezamos con temas locales y es que este próximo fin de semana llega una fecha muy esperada para todos los fanáticos de Coldplay, de esta banda británica quien llega una vez más a la Sultana del Norte y bueno, pues el día de ayer ya se empezó a montar el escenario que estará utilizando la banda justamente en los conciertos que ofrezca este viernes y sábado. Estamos viendo justamente aparte de las imágenes de este escenario que se monta ya en el estadio BBVA, en el estadio de los Rayados, allá en el municipio de Guadalupe, y bueno, pues justamente aquí parte el video de esas pocas imágenes que se han filtrado a través de las redes sociales, la banda se ha presentado en los últimos días en Costa Rica, por ejemplo, donde estuvieron compartiendo también muchas imágenes, y ¿sabe qué es lo que ya pasa y lo que estamos viendo? Que la banda está saliendo a pasear en cada una de las ciudades a donde va, eso por una parte nos da gusto y por otra andaremos todos los reporteros bien al pendiente Dónde van, porque en Costa Rica fueron un mercado. Imagínense que el viernes o sábado nos tapamos en el mercado Juárez, no cae ese señor, señora. Estaríamos ahí, pero atentos, por supuesto, a ver a dónde sale la banda. Porque le mencionan las redes sociales, comparten que cada ciudad que están están aprovechando para salir y conocer un poco más. Y no muestran así como que los lugares más exclusivos, ¿eh? como pensaríamos. No, la verdad se van como que, como decimos, al nivel, nivel raza, nivel pueblo, a los lugares como que más populares. Así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurre. Mientras tanto, a esta parte del escenario que ya se monta en el estadio de los rayados. Oiga, vamos a cambiar de información y vámonos ahora a hasta España porque el día de ayer vaya momento que vivió una vez más la cantante española Isabel Pantoja y es que esta escena que estamos viendo en pantalla se ha repetido, se ha repetido ya en diferentes ocasiones para la cantante. Recordemos que ella tiene un proceso legal que ya tiene un uh, nombre, no, pero años ella estuvo en algún momento en prisión después de obtener su libertad también ya hace algún tiempo ha regresado por el mismo caso por más señalamientos de eh, pues manejo de dinero de manera ilícita, y bueno, pues el día de ayer fue una vez más a los juzgados allá en Málaga, España donde la verdad esas imágenes que estamos viendo en pantalla han dado mucho de qué hablar de repente hay una línea muy delgada de verdad, también con los medios de comunicación con la prensa ayer estaban eh, pues atacando criticando este momento donde la cantante entra al juzgado, la sientan y dicen, espérate un momento para que te tomen fotos, y es pues prácticamente sí, eh, asediada por toda la prensa, una gran cantidad de fotógrafos, camarógrafos, ella solamente sentada, viendo cómo todo el mundo la captaba, la verdad una escena sí bastante fuerte estamos viendo parte de su reacción cómo tuvo como una crisis nerviosa empezó a llorar mientras escuchaban los cientos pues de flachazos de los eh, fotógrafos que estamos viendo ahí en pantalla sí la verdad una imagen media fuerte, si sí, una imagen, ayer estaban criticando que dónde estaban los derechos también de Isabel Pantoja como ser humano, estamos viendo mira nada más su cara, no decía ni una sola palabra, ella solamente posaba por así decirlo, se mantenía quieta y de repente empezaba a llorar mientras los fotógrafos bueno, tomaban una gran cantidad de imágenes, le mencioné esta imagen ayer fue muy comentada, muy criticada en España diciendo, después no salgan con sus campañas de, eh, pues, situaciones de depresión, situaciones de cómo atacarlos, de cómo cuidar los derechos de las personas cuando están permitiendo que a Isabel Pantoja se le haga esto. Bueno, sí lamentable esta situación, pero bueno, pues a final de cuentas ayer tuvo este encuentro allá en los juzgados en Málaga, España, estaremos muy al pendiente qué es lo que resulta de este encuentro que tuvo el día de ayer. Vamos a más información y vamos a platicar ahora nada más y nada menos que de recuerdo usted hace ya también algún tiempo muchos famosos que aquí en nuestro país de repente le salió un cariño por cierto partido el partido verde en el cual estuvieron compartiendo pues la verdad eh, promoción acerca de este partido que la gente votara etcétera etcétera si sí, es un escándalo tremendo todo el mundo recibió un buen billete obviamente estos famosos aunque después lo negaron si sí es un escándalo tan grande que después unos tuvieron que salir a pedir perdón etcétera etcétera cuando pensamos que tal vez este caso ya había quedado así de la nada, ahí se dio a conocer que no, pues ya a final de cuentas ya hubo una sentencia, por así decirlo, no una sentencia en cuestión monetaria de qué es lo que tendrán que pagar y cuánto tendrán que pagar mucho de estos famosos, algunos van desde los cuatro mil pesos, cosa que obviamente resulta un chicle para todo lo que les dieron eh, pues este partido eh, que en aquel momento pues sí eh, generó tremenda controversia algunos sí tendrán que pagar fuertes cantidades como hasta los 100 mil pesos que también para lo que recibieron es nada estamos viendo parte pues de las imágenes de estos no ejemplares de estos vergonzosos celebridades que bueno, le mención y todos recordemos fueron muy criticados porque le repito, de repente a todos les salió un amor por este partido claro, sin decir obviamente que les habían pagado Facundo, no, esa imagen de Facundo era porque él se los acabó en su momento diciendo que qué pena, qué vergüenza y qué hambrientos todos ellos mintiendo y vendiéndose por unos cuantos centavos por culpa de este famoso partido. Bueno, pues así que ahí están las cantidades que tendrán que pagar, los mínimos cuatro mil pesos y el que más va a pagar son alrededor de 100 mil pesos. Estaremos muy al pendiente y sí, que les cobren por andarse vendiendo con los partidos políticos de nuestro país. En la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos bien informado.